Tras décadas de abandono por parte de la humanidad, la naturaleza ha decidido reclamar lo que le pertenece. Los bardanos han acaparado todos los recursos dejando a los demás clanes en la miseria. Los extraños no pueden acceder a la ciudad de cristal. Los cambios en las estaciones han provocado numerosos desastres y con ellos fallos en la cadena alimenticia. El Clan Océano ha llegado a una situación de emergencia en la que la pobreza ambiental es lo más característico. Este clan está liderado por Eric, un antiguo habitante de Novacrunia que fue expulsado por luchar por un futuro mejor. Su objetivo es movilizar a la población y concienciarla sobre la importancia y necesidad de generar un gran cambio. Le ayudamos